¿Cómo están? Mi nombre es Fabio Acosta, soy agente comercial de la empresa Claro, en el cual trabajo para la empresa Celuliano NBS. Vamos a realizar compra de equipos financiados, compra de reposiciones de planes, eh, tenemos también venta de televisión hogar, venta de internet inalámbrico, servicio de reposición de sincares. De pronto, si la sincar se le pierde, con su misma línea se le puede entregar nuevamente su servicio. Nos encontramos ubicados al frente de la plaza de mercados del municipio de Granada Meta. Síguenos en nuestras redes sociales como Celullano NIB, Instagram y Facebook. Recuerda, somos Celullano NIB, al servicio de ustedes.